Vámonos inmediatamente al tema. Condenan a 30 años de prisión al asesino confeso del ministro Orlando Jorge Mira. El cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a 30 años de prisión a Fausto Miguel Cruz de la Mota Caranday tras ser encontrado culpable del asesinato a tiros del ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera, el tribunal tomó la decisión tras acoger el dictamen del Ministerio Público. En la audiencia, el órgano persecutor estableció que de la Cruz Mota, planificó el asesinato del ministro alegadamente porque éste se oponía a otorgarle unos permisos para exportar 5.000 toneladas de baterías usadas a través de la empresa Aurungavia S.A. por no cumplir con los requisitos exigidos por el organismo para el otorgamiento de este tipo de licencia medioambiental. Los fiscales calificaron la acción del acusado como asesinato y porte ilegal de armas de fuego delitos que están tipificados por los artículos 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 66 y 67 de la ley 631-16 sobre armas, municiones y materiales relacionados que penalizan el asesinato y el porte y tenencia ilegal de armas de fuego respectivamente. Recordemos que Jorge Mera fue asesinado el 6 de junio del pasado año 2022 en su despacho del edificio gubernamental ubicado en la avenida Luperón, en el Distrito Nacional. Muy bien, vámonos inmediatamente. Bueno, vamos a saludar a Carolina que está con nosotros. Buenos. Hermosa como siempre, con un precioso color limoncillo. Gracias Qué a Amado. Qué bonito ese color. Sí. A mí sí. siempre me ha llamado la atención. Buenos días. Sí, muy tenue. Buenos días Amado, Buenos días Sirjan y Buenos días a toda la gente que está con nosotros bien temprano. Hoy eh, ya casi final de semana, señores. Bienvenidos a todos casi a final este de mes. casi final de mes. El lunes día feriado, el lunes que pasó tampoco trabajamos, pero vamos sí, bien. el Ministro de Trabajo Bajo, anda, sí. anda buscando reducir la Una jornada hora de trabajo. Ya. Así que a los empresarios, ¿dónde, dónde están los comerciantes? Que Yo anden, creo que estamos en Suiza. Vayan agarrando ahí. Yo creo que estamos creo que están en están Suiza todavía. Que hay que trabajar mucho. Hay necesita tanto trabajo, sí. caramba, por Dios. No encuentran qué hacer. Yerjan, adelante. Para el tema. Bueno, eh, de este tema prácticamente no hay mucho que abordar, no. porque es que dice la ley, nuestro código penal dominicano, que el que voluntariamente mata a otro y hace reo de homicidio, y que ese homicidio se agrava cuando usted lo comete con acechanza, ¿verdad? Y con premeditación, que es la premeditación, es el designio formado antes de la acción. Es decir, usted calculó, yo voy a ir a ese lugar, voy a encontrar a fulano de tal, y le voy a, a, a dar muerte. Y entonces usted va al lugar, eh, ubica el horario específico donde esa persona va a estar ahí, lo espera, o, o se hace esperar usted hasta que la persona llegue y entonces eso se convierte, se convierte en la acechanza Que entonces agrava el homicidio y lo lleva entonces a la condición de asesinato. Y por lo visto, en el caso de este señor, fue lo que eh, se cometió. Yo de manera particular creo que fue que él lo preparó todo, pero lo estaba condicionado. Es decir, él fue, pienso yo, ¿verdad? Aquí estoy especulando para separar una cosa de la otra. Él fue al, al, al, al despacho del ministro a cobrarle aparentemente una, una deuda que tenía pendiente. Y como no encontró la respuesta inmediata, entonces cometió el hecho. Independientemente de él, evidentemente ya el, el, el designio estaba formado, ya él había ido preparado verdad a quitarle la vida al ministro, fue al lugar donde sabía que lo iba a encontrar, fue ahí en el, en el horario donde lo iba a encontrar y evidentemente... Eh, cometió el hecho, eh, inmediatamente entró en discusión con él de manera que es lo que establece la ley en la República Dominicana, 30 años como pena máxima respecto de este tipo penal y entonces lo que estamos viendo es el cumplimiento de una norma. Lo importante sería ahora, y esta parte no le gusta a nadie, por lo menos en América Latina, es qué va a pasar con este señor una vez eh, sea encarcelado. ¿A dónde será enviado? ¿El sistema será capaz de reeducarlo a él? ¿De llevarlo al arrepentimiento? ¿Será capaz el sistema de reinsertarlo a la sociedad eh, como una persona nueva? Es el tema de ahora en adelante, porque ya lo que pasó, pasó. Ahora tenemos que enfocarnos en ver qué va a suceder con él. Y mira, que eso fuera un eh, eh, importante de estudio aquí en la República Dominicana. ¿Qué está sucediendo con los eh, penados? si realmente, ¿verdad?, eh, los condenados, si realmente están saliendo a delinquir una vez que salen, y, y aquí debo destacar… ¿Cuál es la tasa de reincidencia? Pues? Sí, eh, según lo, los datos eh, que yo he podido observar de la Procuraduría, eh, la tasa de, de reincidencia varía dependiendo del tipo de centro. Por ejemplo, el CCR, ¿cómo se llama?, sí, sí, eh, tienen, claro. tienen eh, un, una tasa de, re, de, de, re, de reincidencia de un 5%, yo, según ellos. Yo viví vi peleando todo el tiempo con, con mi hermano, mi querido hermano, Roberto Santana Sánchez. Un saludo desde acá, un abrazo. Por cierto, ¿en qué está Roberto? No, medio lo, lo alejaron. Medio, medio, medio lo alejaron, sí, ¿verdad que sí? Por la crítica que le hizo perluxo, a la... A la de hecho, en el congreso que se hizo, el primer congreso de fiscales latinoamericanos y, Latinoamericano y caribeños, que fue el fin de semana pasado en el que yo estuve conduciendo ese evento, eh, mencionó mucho el magistrado Báez, que fue uno de los primeros jueces sí, de la institución, sí. a Roberto, y lo mencionó, que por cierto, dio un discurso excelente. diciendo si Lo mismo que nosotros decimos aquí, con relación a la prisión preventiva, lo dice, pero él se culpa a él como juez y culpa a los fiscales, sí, ahí él mismo lo dijo muy, muy bueno, pero voy, va a, voy ese. a traer ese, ese videito que yo lo tengo pues mira, este es un disparate porque hay una situación eh, ellos, ellos calculan lo que entran a su sistema pero hay unas cárceles tradicionales y los que salen del sistema carcelar del CCR y entran a la cárcel vieja eso no se cuenta pero salieron de ahí correcto entonces correcto. Eso, eso no puede haber dos tasas no puede haber dos tasas de reincidencia en una nación. Sí, esto lo calculan no de, sentido, de, de, de manera diferenciada. Te calculan el sistema ¿verdad, viejo, que es el de las fortalezas. Por ejemplo, aquí en San Francisco tenemos la fortaleza Duarte y el CCR Vista al Valle. Entonces, que es centro de corrección y rehabilitación eh, para internos verdad, condenados. Entonces, en este caso, ellos plantean o muestran en sus estadísticas que en la tasa de reincidencia de los que salen de los CCR es de un 5% sí. mientras que lo de otros centros por ejemplo fortalezas y el sistema sí. viejo eh, sobrepasa sistema el, tra ajá, el sistema tradicional sobrepasa el 30 de la bueno, incidencia ahorita yo lo voy a explicar eh, adelante que te a buscarlo eh, bien. voy a poner un ejemplo para que la gente entienda claramente qué es lo que yo digo adelante bueno ahí está eh, vamos a decir la justicia en un caso que nos sorprendió a todos y que dolió bastante por que no estábamos hablando de un ciudadano común y corriente, estábamos hablando de un alto funcionario del gobierno que fue acribillado en su una oficina, sí, una tradición política, sí, una papá, tradición y política eh, familiar y además una persona que gozaba con el que gozaba del cariño de mucha gente y aprecio por la personalidad y por lo que reflejaba como político y como ser humano. Sí. Creo que el mensaje es el correcto, creo que no se le dio mucha larga todo el proceso, supongo que por las pruebas contundentes eh, y la persona, pues... Veíamos declaraciones de este caballero hace unos días, eh, cuatro o cinco días, referirse a que temía por su vida, que sentía que su vida corría peligro. Sería importante saber en qué sentido él se refiere, de hecho hay una carta que lanzó a una periodista ahí no se entendía muy bien Pero él tenía Trat... temores en, en la cárcel estando en la cárcel en antes el... de, de que le dictaran la sentencia sí en la cárcel eh, hay un una carta que él escribió que no se entiende muy bien me hubiera gustado, me imagino que más adelante va a salir, que se la tiró a un periodista quizás hablando de lo que no de los motivos, sino quizás del propio Orlando Jorge Mera podría ser quiere que te diga una cosa Dime, claro. Estamos vivos para, para ese momento. Ese va a salir de ahí con más cuartos que lo que entró a la cárcel. Sí, es un negocio. ¿Por la información? No, te explico. Bien. Entonces, ante todo esto, eh, como decía mi compañero, no hay mucho que decir que bueno que ya se, se hizo justicia. Y así nosotros esperamos que en los diferentes casos también que, que hay en nuestro país así, eh, tan gravosos homicidios de gente sean culpable A propósito de condenas, ayer vimos que el horrendo crimen es realizado a un joven de 22 años en su vehículo, aquí en la Toribio, por los lados de la Toribio Camilo, se le dictó sentencia al joven, ah. al menor de 6 sí. años, no, era menor, se entiende que fue un grupo que, que participó, es lo que se, se decía en principio, pero solamente uno se, se echó la culpa, como diríamos, como diríamos nosotros en buen dominicano, y ya le dictaron sentencia. Seis años. Continuamos. Gracias Carolina. Francis, buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, Yerjan, Carolina, amables televidentes. Yo agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé sobre todo inteligencia. Somos humanos, somos mortales. Eh, perdemos la razón. Hay que pedirle a Dios que nos dé inteligencia. Buenos días. Adelante, Fíjate, ciertamente que esta es una figura que se popularizó a raíz de su mala acción. Aunque él existía. Se hizo famoso por eso. Se hizo famoso. Gracias. Y quiso tomarle el pelo a la nación en muchas ocasiones. Pero de hecho, se ensañó contra su propio amigo. Gracias. El gran amigo. En el camarero de todos los serio? tiempos entre ellos, porque era una relación muy estrecha. ¿Tú viste lo que dice él, que lo que era que él quería? Claro, era el permiso, definitivamente. Obviamente que al momento que teme por su vida es por los 30 años que le venían. Y que él, lamentablemente... Sí, quiso crear, tal vez, una ¿verdad? situación. Le, él cambió la versión y quiso decir que fue en defensa propia, por Dios. Cuando el propio... Orlando, según relatos de, de su personal, le pidió a la seguridad. No, no, tranquilo. Él, que, hay confianza. que hay confianza. Una persona que de antemano le pide a su seguridad que saliera, que lo dejara solo, porque hay confianza en un hermano, no es verdad que le va a salir con quererlo matar, lo hubiese matado inmediatamente él. Pero esos fueron versiones de patada de abogado o de imputado y qué bueno que la justicia modele eh, el razonamiento sobre las pruebas y sobre el confeso asesino de un hombre que con altas y bajas, eh, hijo de un expresidente, un político de larga data, su vida ha sido, fue eh, una vida política activa, y sin grandes escándalos a su alrededor. Y ¿no? sí, eh, Orlando incluso merecía o mucho. O sea, sin grandes escándalos que, que la gente quiera manejar, porque vamos a dejarnos de, sí. dejar de, de, de estar tapando vainas. Sabemos uh -huh. lo que Orlando... Sí, sí, sí no tenía sus de, debilidades. De tenía Sabemos su que debil él... Tenía eh, su debilidad. Eh, esa situación que se le, la provocó prácticamente él mismo con una situación de una deuda que no quería supuestamente pagar. Bueno, pero yo para mí la más válida es la de las baterías que es la que está en el tapete eh, claro. y, que, y que era el permiso que ese señor había negociado por 32 millones. Él 32 millones de pesos. Él el asesino negoció 32 millones de pesos. Él la había recibido Obviamente eso puede abrumar a cualquier ser humano que teniendo la responsabilidad luego que recibe el pago de conseguir eso a como diera lugar, lo único que se embruteció, porque se excedió, porque pudo haberle dado un tiempo, porque ellos tenían también la premura de que Orlando iba a ser sustituido en los pocos meses a su deceso. Todo eso anduvo pululando en la cintila probatoria de este caso. Hay otros casos que debe de tener las mismas condiciones de, de justificar una sentencia de 30 años. Bien. Mire, eh, yo le doy otra lectura a lo que ha pasado. Realmente no esperaba menos. 30 vale. años es algo justo independientemente de lo que, del background y del motivo, de, el motivo y, de todo eso, hay una muerte producto de un homicidio con agravado, con premeditación. Me parece que la acechanza quizás no encaja tanto porque el código habla de esperar por más o menos tiempo en diferentes lugares a una persona. Uh -huh. Para el Ministerio Público, una sola agravante es suficiente para convertir el homicidio en asesinato. Una de las dos, o premeditación o acechanza. La alevosía no existe. Mucha gente utiliza, incluso abogados, sí. le he oído hablando de premeditación, acechanza y alevosía. No, el, la, la premeditación es un acto alevoso, que es lo que provoca el delito. Lo que quiere decir que no existe como agravante en particular. Ahora, ¿cuál es la lectura que yo le doy? ¿Ustedes saben cuál es la lectura que yo le doy? Que, si la justi que la justicia dominicana, el sistema penal dominicano, tiene la capacidad para en 10 meses, menos de 10 meses, eso fue en junio, junio. Sí, ¿cuánto por... falta para junio? Dos meses. Hace 10 meses que ese caso se produjo, 6 de junio del 2022. Al día de ayer, 26 de abril, han pasado 10 meses señores, y nosotros tenemos casos cuatro y cinco años que todavía no se ha dictado una sentencia. Nosotros tenemos... Por tenemos, eso decía... Ese señora, punto, ese, por eso me refería a ese punto, de que fue un tanto rápido y claro, que esperamos que los que casos es lo que, que tenemos... ¿Qué es que te que lo que te indica a ti? Lo mismo que pasa con la Policía Nacional. Que cuando la Policía Nacional quiere saber quién fue el que te robó la pulsera de diamante, lo hace. Le, exacto. Le cae atrás y en, medio, en menos de 48 horas tiene el tipo preso y la pulsera en la mano. Si se la roban a un general o a la mujer de un general, o, o si se político. la roban a Doña Raquel Arbaje, ¿verdad? Si se la roban a Doña Raquel Peña, entonces aparece la pulsera en menos de 48 horas. Es lo mismo, señores. ¿Cuál es el problema? La incapacidad que tiene nuestro sistema para funcionar. Porque nosotros no le ponemos atención, porque la mayoría de las veces, la mayoría, por ejemplo, de jueces y fiscales, ven en eso un empleo. O sea, es un empleo, sí es un empleo, pero yo lo digo desde el punto de vista filosófico. Cuando tú ves la labor de perseguir y lograr condena contra un ciudadano que ha violentado la norma y ha afectado a una familia, como el caso de Orlando, y de tantos Orlandos que hay en los tribunales todavía pendientes, gente que murió por disparate, por pendejada, por caballar Por pique del otro. Exacto. Indudablemente que es una labor que tiene una filosofía que ellos no han entendido. Óigame, no es simplemente conseguir la, la, la condena, es tratar de resolver el conflicto penal, tratar de resolver... Y de darle un ejemplo, digamos, a la sociedad para que otros no sigan cometiendo las acciones. ¿Cuál es la idea de, la, de evitar la impunidad? Es esa. Pero si bien el asunto como un empleo, óigame, eso va a ser al tiempo que dejan las cosas. Se fuñó. Claro, Por claro. eso hay tantos presos preventivos, porque los jueces de este país <ríe> le tienen miedo a las redes, le tienen miedo a los comunicadores, le tienen miedo a la televisión y la radio. ¿Mm? ¿Por qué? Porque ya lamentablemente eh, cualquier carajo a la vela con un aparatico de esto es un periodista, es un comunicador. Eso es doloroso, terrible y lamentable que usted tenga gente que hasta la, lo propio, las propias víctimas entienden que debieran estar en libertad y todavía los jueces lo siguen manteniendo preso Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? El ejemplo del caso de Orlando implica que este señor y que este proceso, que un proceso de esa magnitud puede conocerse en 10 meses Incluyendo sentencia por lo menos en primera instancia Que siga ahora en apelación, bueno, pero está bien Pero se va a conocer en menos de dos años Probablemente ya haya recorrido claro. todas la, eh, las vías En un mes ¿Eh? le notifican la, la sentencia Y en 20 días, tan ellos tienen el plazo máximo claro. de 20 días Para entonces ellos recurrir en apelación y qué sé yo, unos 10 días para fijarle audiencia y se conoce. Yo me imagino que el presidente de, de la República en algún momento bajó la información de que yo estoy interesado en que ese caso se conozca lo más rápido posible y se decida. Sí. Y eso, eso llega. Pero, mi, mira y, qué lo, pasó. y lo otro que te voy a decir con el perdón uh -huh. brevemente, dice este muchacho, decía Carolina que el imputado decía que lo iban a so, a quería matar hijo. en la cárcel. Mentira, sabe por qué? Porque hay un proceso en cada individuo que cae preso que se llama prisionalización. Lo primero que una gente presa por un caso de esta naturaleza eh, tiene es un proceso de rechazo a la realidad que, lo, que, le, que le está golpeando en la cara. Él no entiende ni cree que se merezca estar preso. Y luego comienza ese proceso, pasa de ahí a otra, a otra fase y al final... Entra en lo que se llama prisionalización. Ese tipo está prisionalizado. Mira, ¿Qué significa eso? Sí. Que ahora es que está reaccionando. Y, y él, y él no, es, no, es, no es un santo, es un tigre. No, no ha sido un tigre todavía. ¿Sabes qué vida. va a hacer? Va a negociar en la cárcel, claro, va a salir claro. con más cuatro, Carolina. Era lo que se, yo decía. se va a convertir en un negocio para es que se que Están negociando sí prestando cuatro. Sí. Mira <ríe> una cosa. En la parte que tú decías, ahí hay un, un, un momentito de ese, de ese caballero. ...que ya luego al salir de la audiencia... ...es decir, cuando iba... Eh, ...que fueron... ...parece a un receso... Uh -huh. ...él dijo que se había arrepentido... ...es decir, que utilizó todo mecanismo... ...que pudiera ayudarlo... ...en el interín, en el interín de una sentencia... ...sí, pero miren, hay un detalle importante... ...y es bueno eh, dentro del, de la situación... ...poner en contexto... ...miren, yo conozco incluso gente... ...aquí en San Francisco... Que andan tumbando gente entonces, lo emplean aquí y luego lo cancelan allí y buscan un Sí, okay, pero dentro, de, dentro del mismo contexto y la gente que saque su conclusión en, en la vida no se puede andar, no se puede andar tumbando gente así por así, porque tú no sabes quién te va a responder y de qué manera yo conozco gente que se lo he dicho que por ejemplo te contratan a ti Carolina y, te, y en un tiempo te cancelan y entonces cambian el nombre de la, de, de la compañía y ya, ya tú no encuentras a quién reclamarle. Y así van tumbando gente. Y tumbando gente, y tumbando gente. Un día tú te encuentras con alguien que no sabe cómo reaccionar de manera pacífica y te lo encuentras de frente y te, te buscas un problema como ese. Te lo digo porque yo he visto muchos casos, incluso eh, de un, un encargado de, de seguridad que se llevan, le, le entregan un, un revólver sin papeles un seguridad haitiano oigan señores oigan esto haitiano <risa> Ay, y viene mano. la policía y se lleva al, al seguridad que está cuidando una casa preso porque, porque tiene el arma ilegal claro delito el, el haitiano está tratando de comunicarse con el dueño de la compañía que por favor que mira que te, te, te revuelve que tú me has dado Entonces, no, no tiene papeles pues el señor no aparece ¿qué tú crees que va a pensar ese, ese haitiano si lo condenan por ejemplo a 4 o cinco años cuando salga de ahí pero, pero... cuando lo encuentre yo no yo no quiero estar cerca pues cualquiera reacciona, ¿por qué? Porque es un abuso y el sistema le permite a ese tipo de gente andar en la calle cometiendo ese tipo de, de, de, de actos delincuenciales. Sin embargo, pasa desapercibido porque contra un haitiano, contra una gente débil. No a todo el mundo se le tumba. Siempre tomen eso en cuenta. Muy bien, señores.